Cause enough is enough me todos. Bienvenidos al canal Bienvenidos a War Thunder Escenario Dominación Provincia Venga tío Que joder macho vaya, Esto es enorme tío que, queremos que tropecemos aquí los tres Vaya tela. Bueno Dominación Provincia Europea tanques es de Israel con un BR de 6.7 Salimos con el AMX 13 Y en esta ocasión ya por fin Hemos adquirido el Satchlam Tagger, bueno, pues el camión lanza misiles y en esta ocasión, pues si podemos, lo vamos a estrenar. Bueno, tres sonitas por conquistar. Salimos desde la zona oeste del mapa y como ya bien se ve, voy a toda pastilla hacia la zona c. Me acompaña este colega el, el cazacarros americano M18. Y en segunda. No paso a tercera. Pierdo mucha velocidad. En segunda tiene fuerza, tiene brío. Me mantengo sobre ahí, sobre 39, 40 km por hora. Ahí venga, venga, no perdamos fuerza. Y hacia la zona C. Venga, estamos allá, 400 metros. eso ha debido de caer cerca bueno, estamos aquí ya prácticamente venga, no nos comamos ningún arbolito Vamos a meternos de cabeza rápido, por ahí enfrente nos va a venir, venga, pero no vamos a protegernos con esas casas, venga, toda pastilla, cuidado con el arbolito, venga, rápidamente vamos a cruzar la zona C. Aquí estamos. Bueno, hemos llegado a los primeros. Mi compi, vaya, mi compi se ha quedado ahí arriba. Bueno, si me cubre las espaldas, perfecto. Muy bien, tomando la zona C, con el AMX-13. Mientras sigamos tomando, significa que nadie está pisando. Bueno, el enemigo capturando la zona A. B no es de nadie. Venga, zona capturada. Y la zona C. Vamos a buscar aquí un escondite. Aquí la vamos a meter de... Aquí detrás de esta casita. Aquí casi, casi ya vamos dejando de pisar C. ¡Hombre! Aquí tenemos al compañía. Eso significa que tenemos compañía. En Venga, ¿quién es el pollo? Vamos a ver por dónde vas. Venga, ha dejado de tomar. No me he dado cuenta si mi compi lo ha batido o es que el tío simplemente se ha retirado. Eh, disparos desde la derecha. escucha algo motorcillo sí, se oye, se oye a ver, pollo por donde sale mi compi está allá arriba, es un cazacarro hombre, ahí está mi compi lo marca, perfecto venga, a por ahí. muy bien, ahí está Pues debe haber alguien más ¿No? no El dispara Pero alguien más debe de haber aquí Venga, un tanque pesado se acerca Vamos a defender C Ah, ahora estamos tomando C Es raro, pues En un momento, en cuanto hemos matado a ese cazacarros Ahora no bueno, hay alguien más. Tiene que haber alguien más aquí. Si hay motores, pero claro, no sé yo si es mi compi, el tanque pesado que tengo por ahí atrás es el colega que tenemos por aquí nuestro equipo está capturando la zona el jefecillo bien bien pues vaya dilema que tenemos aquí en la zona C Pues que nadie lo ve a ese tío a ver. ¿Eh? ¿Qué es esto? Si dispara unido desde de, de ahí delante, bueno, desde aquí el sitio. Pues hay alguien ahí que me ha visto. Venga, me escondo rápido. Tenemos a alguien enfrente que posiblemente sea.. No es que el que está pisando, está relativamente lejos. Venga, fuego de artillería, me están marcando la posición. Venga, vamos a tirar un mito. intentar flanquear a ese tío, o por lo menos averiguar quién más hay por aquí, porque hay alguien más seguro, ese está demasiado lejos como para pisar, ese tanque pesado lo tengo ahí atrás, no sé si ha caído, no lo veo, creo que sí, el M18, no, el M18 no está solo está ese tanque pesado y estoy yo mm -mm. antiaéreo ahí atrás ahí atrás ah ¡Oh! T-44 estaba el tío ahí, ahí, ahí pegadito a la casa aprovechado el momento para que yo madre mía no, venga, el Zacham no me acordaba ya directamente por el M59. Venga, vamos a debutar aquí al coleguilla. Primer debut. Primera salida aquí en dominación de provincia europea. Venga, el enemigo está capturando la zona. Aquí del Zacha. Bueno, pues vamos peladitos, peladitos. Solamente misiles, reconocimiento, una caja de cervezas y un bocadillo de tostilla. No llevamos nada más. Ni extinción de incendios, ni reparación, nada de nada. Primer debut. O sea, cuando nos toquen. Ni con las cervezas vamos a poder apagar el fuego Bueno, sería un desperdicio Así que nada, venga, vamos a ver cuánto corre este bicho Para ser un semi es más rápido que, que la MX-13 Pero bueno, va pelado de motor No tiene ninguna investigación Bueno, a título personal La verdad es que a ah, metralladora no tengo Me acabo de dar cuenta no le pueden disparar Bueno, si es capotable Si el tío se gira Y me hace un picado Puede ser que El Zachan Tenga un recorrido muy corto En su, su Vamos a ver El tío está ahí arriba en la nube No, por mí no va Venga, dispara A un compi que está ahí Pues posiblemente Es el tanque pesado Que está pisando C Correcto vamos a buscar recodo aquí los arbolitos Venga, Zachan, corre No, me gustan los lanzamisiles No, no, no me gustan En su día, cuando adquirí el IT-1 Incluso La verdad es que fue una pequeña decepción No me gustó nada sé yo que me iba a divertir más, pero no Bueno, vamos al lío Un poco de ruido, eh A ver, a ver ¡Hombre! Compañía ¿Quién es? ¿Quién es? Pues por aquí lo esperamos vamos a ver El antiaéreo es A ver, a ver, a ver Hombre, el tío se para Perfecto, mejor Muy bien Estupendo si tengo que usar los botones de dirección para menear el misil y tan cerca no estoy muy puesto en eso no la verdad es que no bueno la zona se la ha tomado ese tanque pesado ese compi y por ahora bien bueno, primer debut primera víctima a champ Eta 1, sí, antiaéreo ruso Venga, Vamos a quedarnos aquí A ver si algún pollo aparece Vamos a defender la zona C Ese compi sigue ahí Muy bien, la zona tomada La zona B la está tomada el jefecillo Vaya, eso es una buena incursión Desde A hasta B No tiene mala pinta esta partida Venga, no temen esta. A ver. Madre mía la que está cayendo, menos mal que llevamos chubasquero somos descapotables. Bueno, el conductor no. Las cervecitas se estarán mojando. Nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Nadie por aquí, por lo menos no lo veo. Puede ser que este colega venga ahora buscando venganza. Vamos a avanzar un poquillo. Eh, caza carros, una marca por allí, casi al lado de C. Oh, Objeto 268 Venga, A ver si el tío desfila por ahí oh, explosión oh. Se ha limpiado Muy bien, estupendo Muy bien, compis eh, Otro más, quién es, quién es viene por ahí ahí está, venga, marcamos hombre, es un... un Challenger tanque inglés lo dejamos ahí, no te muevas, jodido con los misiles no te estés quietecito yo voy a tener problemas para poder verás mira, tú, mira, mira, mira. y esto no, para romper los muros venga, a ver por dónde lo podemos pillar esto ¡Ah! Bueno, el pau no se ha da dado cuenta. Vamos, vamos a por venga. Joder, tío de un despiste, impresionante. Otro. Joder. Nada, hay que tirar los misiles un poco más adelante. Venga, venga, venga, ahora, ahora, ahora, ahora. Ese sí va para él Destruido bien. Oh, pero me ha tocado, ¿no? Bueno, pues nada. Oh. No, podemos apagar el fuego. Bajamos de aquí, nos tomamos las cervezas y esperamos a que esto explote. Ah, es una pena Vamos a apagar el fuego Pues te has cargado a dos Sacha, muy bien La zona C la han capturado Venga, adiós Circulación inconsciente, perfecto Muy bien, hombre Pues ya ha sido un avioncillo Pues nada, venga M51 Ahora sí salimos Pues vamos a ir a por C de nuevo Venga, esta partida va bastante bien zonas tomadas donde más actividad es justo ahí en la zona C así que vamos para allá no somos rapiditos pero tenemos un buen cañón vamos al lío disparos por allí Venga, ahí van, diario aéreo un tanque ligero van para allá ¿Quién ha tomado C? No lo he visto al inglés Este, pero el tío que ha tomado C No sé quién es ¡Hombre! ¿Qué es esto? Oh, Cuidado Marca, venga, humo Aquí estamos en medio del campo Venga, perfecto ¿eh? 200, 300, 400 y pico por ahí Venga, el tío dispara Venga, otro oh, disparo, ahí está, venga, venga, está por ahí, ahí, ahí, ahí. ahí estás. Ahí está. bien, crítico, sobre la marcha, perfecto. Venga, con bueno, Hay ayú, ayúnto a ah, uno que estaba tomando c. Nada, venga, vamos a ver, a ver, marches. Venga, sí, impacto. No va a ser jodido, así este de frente hay que cogerle un poco más de lateral. 450 eh, pero corto, pero bueno, le he dado la parte de abajo. Venga, este tarda en recargar. Este tiene que estar reparando otro impacto. Venga, más pupita. Venga, compis, zurrarle. Esto tira humo. Ahí está. Venga, esa antiaérea le zurra. Venga, vamos a ver si un poquito más de lateral. Venga, vamos. Muy bien, chavales. A ver, a, ver, a buscarle el sitio. Un pelín más de lateral. Bien, perfecto. Ahí está. Yupi. Muchas gracias, compi. Ahí está. Casi de frente, en un pequeño ángulo. Bueno, si le pides de lateral, perfecto. Este bicho es Tiene un cañón impresionante, el 10-268. El problema Hay muchos tanques rusos, estos, de entrever hasta casi 7 y pico, 8 tarda muchísimo en recargar los cazacarros esto bastante, bueno, esta partida está casi ganada y ese tío se nos coló ahí posiblemente fuera el que tomara C venga, vamos a atacar C, con el gas venga, es esto? de aéreo, el tío está ahí, venga venga, venga, venga, venga muy bien, ah, perfecto joder, el tío me ha hecho pupita me ha roto la oruga, pues aquí me voy a quedar Podemos mover, ya lo no sé. 33. No. Nah. Nah, venga. No puedo hacer nada. Tengo la ruta, tengo que reparar, sí o oh, sí. Abioncito, a ver el avióncito, por donde va. Por ahí. El tío sube. Pelé lejos. Venga, esto se acaba. Bien, misión cumplida. Perfecto. Ah, no hemos llegado más lejos. Vamos a ver, gallin. Recuerda, dejarme un buen like. Si te ha gustado la partida, no te cuesta nada. Y a mí me ayudas un montón. Y si no estás inscrito, pues considera suscribirte. Números 3 4 objetivos atribuidos, 4 críticos, 9 impactos, un reconocimiento, una zonita y 87% de actividad. Déjame tus comentarios abajo en el vídeo. Y esto ha sido todo. La misión de dominación provincia europea. Recuerda abajo, caja comentarios, enlaces, escuadrón Ibis. En Discord, Facebook e Instagram. Espero que te haya gustado la partida, y como digo siempre, nos vemos en un próximo. Chao, chao. I'm